Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y hemos venido aquí a Leron City Lo veis justo ahí Porque, bueno, es uno de los pocos Urban Planets que está abierto ahora mismo Y vamos a ver qué tal se nos da porque la verdad es que hace mucho tiempo que no saltamos eso es un mono de 10 horas, no creo que las consuma todas porque No estoy yo entrenado para aguantar tanto y además tienes que saltar con la mascarilla Que esto es un agobio bastante grande porque no tienes casi oxígeno al saltar Esperemos qué tal porque, bueno, hay bastantes niños y y el tema de las colchonetas pues es un poco complicado. Pero nada, vamos a ver. Like this. Like this. No, no. Thank like you. Like this. Yeah. Thank you. Bueno, pues hemos venido aquí al Urban Planet Jump y tampoco os puedo sacar mucho la cámara porque es que se vienen todos los chavales, así que... Y lo malo es que tienes que ir con, con mascarilla, pero yo tenía un mono de 10 horas y mira lo que estoy sudando por la puta mascarilla, tío. Estoy sudando pero un montonazo. Pero bueno, aquí estamos en el normal. Y bueno, ya hemos acabado el vídeo de hoy. La verdad es que ha sido una jornada un poco complicada porque la verdad es que saltar con, con mascarilla es lo peor que hay, pero ya hemos acabado una hora. Es bastante duro si no puedes respirar casi, pero el sitio está, está guay. La verdad es que pues, controlan todas las medidas de seguridad, hay gel y tal, cada uno saltando en una colchoneta y, y para ver bastante niño la verdad es que... La cosa no está del todo, del todo mal, ya hemos acabado, hemos acabado súper cansados porque hace mucho que no saltamos, pero bueno, todavía tenemos un mono de 10 horas, así que volveremos en algún momento. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.